de decirte acá con muchas pero buenas energías y sí así como como dijeron ustedes muy rapidito eh, y hoy vamos a arrancar con un tema eh, ustedes seguramente conocen a muchos lobos con piel de cordero les suena eso está o no lleno lleno sí, está, lleno, está lleno. <ríe> exactamente bueno y qué vamos a decir de esto porque por qué somos tan buenos? por porque siempre nos confiamos en las personas a veces confiamos demasiado en personas que creemos que son amigos, son familiares, que nunca nos pueden pasar por eso, somos tan buenos y confiados. Sin embargo, eh, una y otra vez no, así nos va también sí, cuando, sí. cuando nos pasa esto. Una y otra vez nos pasa lo mismo y seguimos siendo los buenos los buenos y ayudamos y estamos en las buenas y en las malas. Y no debe ser tan así. ¿Por qué? Porque... Tenemos que aprender a ser un poquito lobos, sí, también, también nosotros mm. tenemos que hacer eso, eh, porque nunca se nos reconoce. A veces la gente se acerca y no sabemos las intenciones que tiene. Tenemos, tenemos que observar muy bien las reacciones que tienen los demás ante ciertos comportamientos nuestros. Mm -hmm. Por ahí nos va muy bien, ¿y qué hacemos? Lo primero que hacemos es venir y contarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? nos fue excelente hoy. Y observamos bien las reacciones de esas personas, porque por ahí son personas muy cercanas que sienten esa envidia, que tienen esa energía negativa, que vienen y... Todo, al A los dos días me quedo sin trabajo. ¿Y qué pasó? Fue todo eso, ¿sí? No. Todas las energías, como decimos, se contagian. Claro. ¿Eh? exactamente o sea eh, tenemos que aprender a observar a quién tenemos alrededor no le no importa si por ahí decimos no pero si es mi hermano nunca puede tener envidia nunca puede serme mal y sí pasa o sea quizás eh, están me dicen sí estoy con vos me encanta lo que haces me encanta que que estés ahí en ese programa me encanta esto me encanta lo otro pero interiormente no es tan así. Y eso lo notamos en ciertas reacciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla, el cuerpo se manifiesta. Y por ahí con una sonrisa me dicen una cosa, pero en las expresiones me oh. doy cuenta que no era tan así, uh -huh. ¿sí? Y, y, y seguimos justificando. No, no tiene que pasar eso. Yo tengo que aprender, como dije, a callar mis cosas, las cosas importantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que el fin muchas veces justifica los medios y por ahí gente que quizás confiaba mucho pero eh, ante un fin importante es capaz de llevarme por por encima de cualquier cosa y cuántas veces vemos que quizás ponemos el ejemplo de un puesto de trabajo sí estoy de por medio y viene otra persona que también conozco y quizás eh, se adelanta esa persona y consigue lo que yo quiero. O en el amor, también pasa. Eh, ¿Y por qué? Porque yo me confié, hablé antes. Eh, y eso tenemos que aprender a no ser tan buenos. ¿sí? Bien. La, un, o sea, la virtud es más importante que, que sea, pero tampoco no es cuestión de suerte. Tenemos uh -huh. que callar nuestras cosas. Tenemos que. Aprender a ser un poquito malos. Aprender a que nos respeten. A hacernos respetar. ¿Por qué? Porque si vamos con toda la voluntad de eso de decir, no, pero mira, primero anda vos, eh, yo después... No, no, yo, yo... O sea, primero es mi vida. Me tengo que dar la importancia que tengo, ¿sí? Es mejor ser tenido a que, que, que la gente nos haga daño, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque a veces siempre tratan de usarnos, siempre, siempre en la vida alguien va a tratar de usarnos, y eso no debemos seguir permitiendo, tenemos que, que ocultar ¿Y algunas cosas... Que ¿Pero tenemos... qué hacemos ahí, ¿Sí? Marta? Porque digo mucha gente que nos está escuchando, por ahí una, vive una, una situación así, que se siente que es usado, pero termina siendo a veces una relación donde uno acepta también ser usado. Claro. Entonces, por, por, ahí, por porque cuesta Porque no cortar. quiere que se, quizá empeoren las cosas, Claro. Pienso, Entonces, ¿no? uno deja pasar algunas cuestiones porque sabe que está siendo utilizado. Claro, porque, porque somos muy buenos. Por eso mm. le digo, hay que, ya, una y otra vez. O sea, una ¿Vos vez de, vos decís que, que Tu recomendación es decir, bueno, poner límites, ¿no? Claro, tenemos Bien. que darnos nuestro valor y decir, bueno, esto no. Hacernos respetar y decir, no, esto por qué Siempre, todas las veces, eh, la otra persona tiene que ganar o me puede usar. No, tenemos que aprender a poner límites y a darnos nuestro valor, a ser importantes o saber que somos importantes y que, que lo que me corresponde a mí es mío, ¿sí? O sea, darme ese valor y decir, no, esto me lo merezco, es mío y lo tengo que tener yo. O sea, Hablo de, de algo, o sea, hay varios ejemplos ¿sí, que sí. podemos poner a esto. Pero, en, como dijimos, en el caso de un trabajo, en el caso de un amor, en, en cualquier cosa que sea, eh, aprender a poner esos límites y hacernos respetar. sí, Porque siempre va a venir alguien que nos va a querer usar, que nos va a... Y muchas veces también la gente eh, utiliza a otra persona, pero quizás eh, engañosamente, sí, y por ahí nos damos cuenta tarde, pasa muchas veces eso. Bueno, también aprender a ser observadores ante esto porque mm. como dijimos hay muchos lobos con piel de cordero que vienen y nos dicen de una forma tan sutil, tan amable que Te dicen, amo. esta ¿Te persona dice? es tan, no. buena. <risa> <risa> tan buena, tan buena y, <risa> y no era estar aquí, mm. bueno entonces tenemos lo más importante acá es aprender a observar a quién tenemos a, a nuestro alrededor sí, sí no importa si es familia, pareja, amigo, lo que sea, lo importante es que hay muchos lobos con piel de cordero que no tenemos que dejar que sobrepasen a nuestra persona, sí, tenemos Bien. que poner nuestros límites y respetarnos y hacer que nos respeten sobre todas las cosas. Bien, Eso es tenemos lo más importante? Marta, nos tenemos que ir a la pausa, pero quiero que le dejes a la gente que nos escucha, que tenga ganas de decir, bueno a ver, Necesito que me informen un poco más Quiero ir viendo a ver Qué, qué, qué, qué también, cómo hago para mejorar la energía De mi casa, uh -huh. de mi trabajo de mi. Tengo ganas de empezar a sentirme bien Por ahí pueden seguirte En las redes sociales Sí, sí, me pueden buscar en Facebook Como Buenas Energías con Marta Mamani En Instagram como Marta Mamani 13, cualquier sí. consulta Pregunta, y me encanta escuchar Los mensajitos esos ahí en la radio Acá con nosotros Y que nos digan en Twitter que... ¿Cómo, cómo van y, y me estuvieron consultando también de las limpiezas y mm -hmm. todo eso siempre estamos hablando de energía y tenemos que estar siempre bien positivos con buenas energías así así, así es así es y sobre todo bueno para empezar el fin de semana sí. también vamos vamos con esa con esa onda que siempre nos dejan tus palabras Marta así que nosotros te agradecemos muchísimas gracias y a toda la audiencia y que tengan un excelente fin de semana que se pasen hermoso y con buenas energías. Gracias, Marta.